Hola, en este video veremos cómo crear actividades Quick easy en Flippity, pero antes yo quiero preguntar ¿Cuánto tiempo tardas en crear un recurso educativo digital para tus estudiantes? ¿Sabías que puedes disminuir el tiempo de creación de esos recursos con la ayuda de Flippity? Bueno, Flippity.net es un sitio web que ofrece alternativas para crear contenidos digitales educativos de una manera fácil y gratuita. Además de brindarnos un gran número de actividades, tiene dos formas de trabajo. Una de ellas es el modo Quick and Easy, del cual hablaremos en este video. Este es el modo más sencillo y está disponible para la mayoría de recursos que ofrece Flippity. Y el otro es el modo Google Sheets, en donde se pueden configurar elementos más específicos que mejorarán la presentación y la funcionalidad de la actividad que estemos creando. Bueno, en este video veremos cómo utilizar el modo Quick and Easy por medio de dos ejemplos que te van a servir para practicar y aprovechar de mejor manera los recursos digitales que ofrece Flippity.net. Para empezar, debes ingresar al sitio www.flippity.net. Es recomendable el uso de Google Chrome, aunque puedes usar otros navegadores web. Luego de ingresar, encontrarás la lista de recursos que ofrece Flippity. Te recomiendo explorar cada uno e identificar cuál es el indicado para realizar la actividad que deseas compartir con tus estudiantes. Para nuestro caso, elegimos la actividad llamada Flippity Random Name Picker o selector de nombres aleatorios. Esta actividad nos permite configurar una ruleta con nombres que podemos visualizar de, de diferentes formas. Si presionas sobre la opción Demo, previsualizas lo que hace este recurso. Si presionas sobre la opción Instrucción, puedes entonces agregar los nombres de los estudiantes que harán parte de la ruleta. Al ingresar la ruleta de nombres, encontrarás las opciones 1. Quick and Easy o Rápido y Fácil, 2. Google Sheets o de Cálculo de Google y 3. Preguntas Frecuentes. Estas opciones son comunes en todas las actividades que permite crear Flippity.net y ofrecen diferente información de acuerdo con cada recurso. Recomiendo leerlas muy bien estas indicaciones antes de comenzar a usar la actividad. En este caso, la opción 2 Google Sheets nos muestra tres pasos para modificar el recurso. El primero ofrece la posibilidad de crear hasta 12 grupos. El segundo genera el enlace del recurso. Y el tercero permite compartir con los estudiantes. Preguntas frecuentes nos muestra cómo realizar cambios a una lista previamente creada como por ejemplo una configuración para que no se repita la lección de un estudiante y también para hacer cambios al tamaño y tipo de fuente de la actividad. Para nuestro ejemplo, solo trabajaremos con la opción 1, Quick and Easy o Rápido y Fácil. Aquí podremos agregar de manera rápida los nombres que eran parte del listado. Estos los podemos copiar y pegar desde una lista que ya tengamos elaborada previamente, luego cambiamos el título o el título, por el nombre del grupo correspondiente y finalmente entonces presionamos en el botón generate o generar para crear esta ruleta de nombres aleatorios una vez se genera la ruleta de nombres podemos mostrarla a los estudiantes y realizar con ellos la actividad planeada el recurso se abre en una pestaña nueva o una ventana del navegador podríamos también copiar la dirección url y abrirla en otro navegador de internet o crear un enlace a nuestra aula virtual para el caso de este NOC lo vamos a hacer de esta manera. Con este recurso también se pueden acceder a otras combinaciones de la actividad. Por ejemplo, podemos usar una, la pantalla completa, también agregar instrucciones a la actividad y también usar un temporizador para poder tener un tiempo para la, la actividad que deseemos desarrollar. También podemos visualizar todos los nombres de los estudiantes en forma de ruleta, en forma de, de, de nombres únicos, o verlos en fila. Otra opción es visualizar los nombres de los estudiantes en grupos de 2, 3, 4 o 5 participantes. O también podemos dividir el grupo en 2, 3, 4 o 5 equipos. Y en la opción More, podemos usar otras combinaciones que ya vienen preconfiguradas. De esta manera estamos haciendo uso del modo Quick and Easy. Como lo ven, es una forma muy fácil y rápida para crear recursos en nuestras clases. Veamos ahora el procedimiento para la creación de un recurso más en Flippity empleando el modo Quick and Easy. En este caso lo usaré, usaremos la actividad Flippity Matching Game o el juego de memoria. Entonces vamos a seleccionarlo de, en la lista de Flippity y veremos cómo se crea de una manera fácil y rápida. Podemos utilizar para recordar algunos términos o elementos o para repasar conceptos con su definición. También para clasificar, para buscar sinónimos, para relacionar una imagen con un concepto o, o con un término. Este recurso también nos permite cambiar el tipo de juego, por ejemplo el apareamiento, que nos permite buscar la pareja del objeto o término seleccionado. Y también está el juego de memoria en el que vamos descubriendo las cartas hasta, hasta encontrar la carta que tiene la pareja de ese concepto o término seleccionado. Nos permite compartir el enlace creado en diferentes plataformas o simplemente proyectarlo para trabajar en clase con los estudiantes. En este video vimos de una manera práctica cómo crear dos de las actividades que nos ofrece Flippity utilizando el modo Quick Anise. Esta forma de creación es similar en la mayoría de actividades, utilizando este modo de edición